Ah, por supuesto que sí, a través del uso de la tecnología, acercamos distancia y queremos saludar la presencia en esta ocasión de Rocío Quinteros, que es directora general de Sistemas de Gestión de Información Fiscal del Ministerio de Economía. Licenciada Rocío, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, yo un saludo a toda la audiencia y gracias por el espacio para poder compartir estos importantes resultados de la subasta electrónica con la población. Ah, por supuesto que sí, muy gentil, gracias, cordial saludos desde Cochabamba. Queremos hablar acerca de lo que usted ya hacía los resultados de estas políticas que está impulsando el gobierno nacional para que a través del uso de tecnología se pueda principalmente ahorrar. Se ha dado bastante información la la jornada en relación a ello, como a través de las contrataciones electrónicas. Se cortan tiempos, se permite un ahorro al Estado y en el caso de la subasta electrónica hay resultados también interesantes, licenciado. Así es. Esta plataforma se ha implementado en la gestión 2021, pero nace como un proyecto de nuestro presidente, cuando todavía era nuestro ministro de Economía, ¿no? en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo. Eh, lo que permite esta plataforma es justamente modernizar todo el esquema de contratación pública, incorporando medios electrónicos en ciertas etapas del proceso, de manera que los proveedores presenten sus propuestas de manera electrónica, ...y participen también de la subasta, que es una etapa posterior... ...donde empujan a la baja, ¿no? Para poder adjudicarse, por decirte, un ítem de lápiz... ...en un proceso de contratación de material de escritorio... ...donde el precio referencial podría estar, por decirte, en dos bolivianos... ...y los proveedores van empujando a la baja hasta llegar a un precio final... ...al cierre de la subasta eh, de un boliviano, por decirte, ¿no? Que es el que eh, va a ganar la subasta en ese momento. Esta medida se ha aplicado ya desde la gestión 2021 y hemos logrado importantes resultados, entre ellos al ser totalmente electrónico el proceso de presentación, eh, la facilidad de la presentación de propuestas, no, de manera que los proveedores pueden presentar sus propuestas desde su oficina, desde su, desde su casa, para cualquier entidad del país, ya no teniendo que mandar todos estos sobres tediosos y documentación física que se mandaba anteriormente. no, Como uno de los principales resultados en la facilidad de participación, tenemos que ya a la fecha se han presentado a través de la plataforma más de 200 mil propuestas wow. electrónicas, ¿qué te parece? Y el 2021, eh, en una primera instancia que se aplicaba solo a bienes, teníamos que el 48% de las propuestas se habían hecho de forma electrónica. Ya en 2022 hemos llegado a un 79%, imagínate, de eh, presentación de propuestas electrónicas, lo cual ha significado una muy buena aceptación por parte de los proveedores. Ahora, evidentemente, al facilitar la participación, vamos a lograr incrementar la competencia. En los años anteriores, sin la aplicación de estos medios electrónicos ni de la subasta, teníamos cerca de 27 mil, 28 mil, 30 mil proveedores activos, que era una constante en estas gestiones. Sin embargo, desde que hemos implementado la subasta, ahora tenemos 40.000 mil proveedores activos. Eso quiere decir que cerca de 10.000 proveedores que antes no participaban en estos procesos de contratación con el Estado, hoy lo hacen. Eso demuestra Entonces, confianza, licenciada, realmente. Así, es, así es. es, es un incremento importante respecto de la gestión 2019, por ejemplo, que se ha incrementado en un 25% el número de proveedores activos que participan en los procesos de contratación. Y evidentemente al tener también mayor competencia, se mejoran los precios para el Estado. Y eso nos ha llevado a tener un ahorro importante en compras públicas, habiéndose llegado a más de 750 millones de bolivianos ahorrados con la aplicación de la subasta. Y esos resultados de la subasta están públicos para que cualquier ciudadano los pueda ver a través del CITOES. Ese la es otro página... aspecto interesante, la transparencia con la que se está realizando todo ese trabajo, que licenciado. Correcto. ¿no? Eh, estos resultados, como te decía, se publican a través de www.sicoes.gov.gov y cualquier ciudadano puede entrar a ver estos procesos de subasta, el reporte de precios, donde se ve cuántos proponentes han participado, quiénes son, cuáles han sido sus lances, y por ítem. ¿no? Si es un proceso como en el ejemplo que te decía de material de escritorio, yo puedo ver los cuadernos, ¿Cuánto han ido ofreciendo? Desde el precio eh, al inicio de la subasta hasta el precio más bajo del final de la subasta, y por item. Entonces, es información que es accesible para cualquier persona que quiera consultar el SICOES y poder ejercer su derecho a control social ¿no? de las compras estatales de su municipio, su departamento o de las entidades del nivel nacional. En Entonces campo. la plataforma tiene todo ese impacto, ¿no? facilita la participación, facilita. incrementa la competencia, logramos ahorros y transparencia. Y qué bueno que sean buenas noticias las que nos está compartiendo en esta oportunidad en relación al uso de la tecnología que pone a nuestro país licenciada a la par de cualquier otro país en nuestra región en donde también hay situaciones similares y se derriban ¿no? argumentos de quienes en algún momento presentaban observaciones y decían que esto no iba a funcionar. Pero ahí están los resultados y las pruebas demuestran absolutamente lo contrario. Nuestro país, todas y todos los bolivianos, no somos quienes al final de cuentas nos beneficiamos justamente con este tipo de implementación de tecnología. Y de forma permanente, justamente las convocatorias también se están realizando para que cualquier persona, empresa interesada, pueda justamente también beneficiarse con estas grandes ventajas. Claro que sí, todos los días se publican nuevas contrataciones, nuevas subastas también en el SICOES para que los proveedores puedan participar en los ítems que les interesa, ¿no? en el rubro que es de su competencia. Entonces, eh, invitar a los proveedores a participar, a inscribirse en el rupe, que es el único requisito para poder participar de las subastas electrónicas y de la presentación de propuestas electrónicas en general. La inscripción en el RUPE es gratuita, la pueden hacer completamente en línea y se realiza a través del sitio web www.sicoes.gov.gov. Go. Entonces, Perfecto. invitarlos a participar activamente y a beneficiarse de estas adjudicaciones en compras estatales. Perfecto, ahí está todos los datos. Entonces, para que usted, eh, amigo que está en casita, o, eh, tiene de pronto algún bien, servicio que ofrecer, la posibilidad de participar de esta subasta, pueda recabar toda la información necesaria. Licenciada, le agradecemos este tiempo, gracias por compartir buenas noticias, gracias por permitirnos entender cómo a través de este aspecto también estamos construyendo nuestra patria y estamos haciendo que se reactive la economía nacional. Así es, muchas gracias por el espacio y bueno, invitar nuevamente a los proveedores a participar activamente. La plataforma es sencilla de usar. Pueden encontrar información en el sitio del CICOES y bueno, agradecerte nuevamente por el espacio. Muy gentil, gracias por este tiempo que tengo un excelente resto de jornadas en este cualquier otro momento. Agradecemos la presencia de la licenciada Rocío Quinteros, directora general del Sistema de Gestión de Información Fiscal del Ministerio de Economía.